Familiares de Francisco Moya, residente en la comunidad de Barraquito, en el municipio de Villarriba, reportaron que desconocen el paradero de su pariente. Ayer, como a las dos y pico de la tarde, eh, iba eh, para Santiago, para donde un hijo, y yo llamé a, al hijo, pues nos dijeron que lo vieron en Villarriba, que iba para Santiago, yo llamé a mi hermano para que lo buscara en la parada, y él se cansó de buscarlo y no lo encontró y todavía no sabemos nada de él. Él no sabe para dónde dónde vivía mi hermano, no lleva el número ni nada. Y le pedimos a, a todo el que lo vea por ahí, a quien sea que lo vea, que por favor que colabore con nosotros, que nos ayude a encontrarlo. ¿Qué edad pasó 78. ¿El vive dónde? ¿En la pista de Barraquito? Nosotros creemos como que está ya un poquito, se le está borrando un poquito la mente. O sea, eh, porque a veces se le olvida muchas las cosas y pensamos como, a veces lo hemos visto como así como pensando. Eh, aparenta como que se le está yendo un poquito la, me, la memoria. Eh, mi número de teléfono es 809-460-4357. Exhortan a manos solidarias ofrecer cualquier información para que retorne la tranquilidad a la familia.